Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta al canal Bienvenidos a un nuevo video más Y bueno, hoy les voy a mostrar eh, la segunda parte De un video que hice hace como 7 meses O 6, la verdad ni me acuerdo ya Y es el de, si no hiciste esto No tuviste infancia en geometrías Antes de empezar con el video, quería decirles que muchísimas gracias Por el apoyo que le están dando el canal últimamente Y pues nada chicos, que sigamos así Y que una metica de mil likes en este video Para hacer otra parte, si se llega a la ocasión Hago otra parte, si a ustedes les gusta mucho Y pues nada, sin más que decir, comencemos Esta cosa la, la hemos hecho muchísimos Y es... Eh, Poner el low detail, así todos casuales De la vida antes, ¿no? Pues ahora no creo que Eso lo hagan muchas personas o, o bueno, eso creo, ¿no? Pero eh, Todos estamos casuales así, ponemos el low detail Y buscamos un extreme demon Que no nos podemos pasar, digamos así Lo, pone, lo, lo jugamos en práctica Y decimos esto es muy complicado, o sea es muy complicado Y lo buscamos auto, a versión auto Y eh, nos la empezamos a jugar así Tranquilos, pero llega la grandiosa Idea de ponernos a grabar y ponernos a dar clics que obviamente eran falsos, ¿no? <risa> o sea, eso lo, hizo, eso, eso lo hicieron muchísimas personas lo hicieron todos, o sea eso no me lo pueden negar, la verdad eso no me lo pueden negar y para verlo más pro y esos videos se los pasábamos a nuestros amigos y todo eso. Hay personas que a día de hoy siguen haciendo eso, pero ya no ya no muchas como antes, porque es que antes sí era algo casi común, pero bueno era muy chistoso, era muy chistoso. La segunda cosa que hicimos todos es copiarle un nivel a un famoso y eh, que tenga Featured o que todavía no lo tenga o bueno que sea un buen nivel con un buen layout, un buen todo, o sea buena decoración, buena tal. Así como los niveles de Funny Game y todos esos males que ya no creo que vuelvan más. Pero bueno Y eh, después subirlo a nuestra cuenta Y decir que lo apoyen Y todo eso Eso lo hicimos muchísimo Muchísimas personas Lo hicimos Yo también me incluyo Pero bueno Son cosas que Solían pasar antes En la 1.9 2.0 Bueno suele pasar En la 2.1 Y pues Ahora que estamos En la 2.12 Y esperando la 2.2 Pero Vemos que nunca va a salir eh, La tercera cosa Que todos hemos hecho Es eh, buscar tutoriales En Youtube De cómo mejorar En Geometry Dash Eso fue algo Que prácticamente Hacían muchos videos De esos Y cómo no verlos no Y lo más gracioso Es que todos los videos Decían lo mismo O sea que hubiera como mucha tolerancia a un nivel O sea que no se estresara tan fácil Eso era lo que decía todos y, y saltar Y bueno, la cuarta cosa que todos hemos hecho es eh, Ponerse iconos de un jugador así Pro reconocido, ya puede ser así De río o de Guitar O de no Minecraft o de, yo qué sé, Souls. Y ponernos a jugar un nivel así para sentirnos más puro como ellos. O sea, eso lo hicieron mu muchísimas personas. O sea, no lo pueden negar. No lo pueden negar, la verdad. Y, pues nada, ahí a veces sigue haciendo. Eh, la quinta cosa sería eh, buscar Easy Coins. O sea, ¿se acuerdan esa esa época que estaba todo... Creo que fue en la 2.0. Que estaba todo repleto de Easy Coins y que salieron las Coins y todo eso. Pues en esa época todos... Bueno, los videos que todos veíamos eran los de guita Eso no hay que negarlo. O sea, que él subía el resto de videos así... Mostrando, bueno, niveles que eran fáciles, eran fáciles en esos momentos, pero lo bueno es que tenían coins también súper fácil. Y pues eso era lo, lo que le teníamos que ver esos videos, porque siempre nos ayudaban, la verdad, siempre nos ayudaban un montón. Y pues es, por eso es que ahora tantas personas tienen tantas coins de esas super coins, pero bueno, son cosas que todos hicimos, o sea, todos hicimos, buscábamos easy coins y todo eso. Y en, en niveles también, o sea, uno solo también buscaba dentro del juego. Así niveles fáciles con coins, y por eso es que ahora muchísimas personas tienen más de mil coins o algo así, más de 2000. Y pues nada chicos, eso fue la segunda parte, eh, ya que el video fue apoyado la vez pasada, con más de, creo que fueron más de 3000 likes o algo así. Eh, pero nada, eh, si llegamos a este video a 1000 likes, se los agradecería un montón en el corazón, ya saben, eh, no olviden dejar un like. Y pues nada chicos, voy a saludar a unas personas que pues si no saben, eh, yo tengo un servidor en Discord. Y pues nada, abajo en la descripción les voy a dejar el link para que entren. Al servidor, y pues voy a saludar a las personas que son activas, o sea, desde ahora voy a empezar a saludar a personas que son activas en el servidor, y pues si ustedes quieren pues un saludo, pues las tienen que ser activos en el servidor, ya saben, voy a dejar el link en la descripción, y pues nada, un saludo para Gil Styles, eh, para Diego Rangel, eh, para Jonas 21, para Cam... Para Orangel Gamer, para Stinner y para Celex. Son siete personas que voy a saludar por cada, o sea, por cada video que haga comentado. Y pues nada, voy a dejar el link del servidor en la descripción para que entren. Y bueno, yo creo que ya vamos a hacer más de mil personas. Sí, creo que faltan, sí, faltan 50 personas para que seamos mil personas en el servidor, para la redundancia, ¿no? Así que pues nada chicos, espero que les haya gustado el video. Ya saben, no olviden dejar un like si les gustó y nos vemos en un próximo video. Adiós.